Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues buenas tardes a, a todos. Este, bueno, como lo comentaste un poco ahorita de del trabajo que he realizado, pues se he enfocado un poco al estudio de las de las magnolias, pero me gustaría enfocarme más a las a las magnolias que, eh, que hay en nuestra región Chita, ¿no? Este, una de las magnolias que, bueno, que estudié durante la licenciatura fue magnolia de Albata. Bueno, ese es su nombre científico, pero en nuestra región Chitza, eh, a lo mejor con variantes, eh, en la comunidad de San Juan Vijanos la conocen como Yaxa. Es una, es una de las especies que he estudiado, eh, bueno, esta especie ya estaba descrita, entonces eh, me he enfocado un poco más a los aspectos, culturales de esta especie, conocer sus usos medicinales, ornamentales, sus fines, bueno, de cierta forma, ¿no? Eh, si esta especie tiene algún fin económico en la comunidad. Y bueno, esa es, fue una primera parte de lo que he trabajado, pero eh, el día de hoy este, les voy a hablar de, de una reciente publicación de la descripción de una nueva especie para nuestra región Shita. Este, si ¿sí, sí pueden ver mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Ok, bueno, a ver, déjeme mover esto. Okay. Bueno, este, básicamente la, eh, un nuevo trabajo que se publicó en 2019 titula, bueno, este está en inglés, pero su traducción al español es Flor del, Coraz Flor del Corazón, Magnolia y de la subsección Talauma, Magnolia hace una nueva especie de relevancia ceremonial medicinal, este, y como nodriza de cafeto para la cultura zapoteca en la Sierra Norte de Oaxaca, México. Y pues bueno, este, solamente les comparto, ¿no? Que es un trabajo que está publicado en una, en una revista indexada, eh, y en conjunto lo trabajé con el especialista en, en la familia de, de las Magnolias, el doctor José Antonio Vázquez García, este, es un catedrático de la eh, de la Universidad de Guadalajara, pero hasta el momento esta persona lleva, este científico lleva describiendo más de 40 especies de magnolias para todo el país. Este, durante mi licenciatura, al desarrollar mi tesis de, de etnobiología sobre magnolia de Albata o Yaxa, como la conocemos en Zapoteco, este científico me contactó para colaborar con este, bueno, para colaborar en otros artículos, ya que eh, anteriormente se pensaba que, eh, que magnolia de albata era la misma especie que se encontraba en los estados de, de Veracruz, Querétaro, Hidalgo, este, Nuevo León. Entonces, eh, en la universidad este, eh, subieron a, a la red mi, mi tesis de licenciatura y fue como el doctor José Antonio este, observó mi trabajo y me dijo, pues, hay que colaborar para, pues, corroborar realmente si, si esta especie de magnolia de albata es, está, es la misma que está en otros estados. Y, pues, bueno, lo que resultó fue que, no, eh, les comento que magnolia de albata este, se restringe únicamente a, bueno, es endémica de nuestro estado de Oaxaca y con una, con una gran población, de individuos en mi comunidad, en San Juan, Juquilavijanos. Entonces, a la par este, he ido trabajando, pero aquí, de aquí surgió esta nueva especie que describimos en 2019. Este, eh, mi papá, el señor Bernardo Domínguez Yescas, este, hace más de una década, él... Este, él encontró este plántulas en campo pero él siempre ha admirado las magnolias siempre eh, le parecen así como flores majestuosas entonces lo que hizo fue este eh, tra tratar de eh, eh, trasplantar estos árboles eh, en la casa en la casa de mi hermano y en la casa de mi hermana curiosamente los dos árboles sobrevivieron él también tuvo el interés de sembrar eh, este junto a la iglesia eh, plantó como otros tres árboles eh, tres plántulas que lamentablemente no sobrevivieron y pues bueno yo desde chiquita veía ahí el árbol no con las flores pero siempre eh, me surgió ese interés de que eran eran flores que no estuve revisando pues en los libros en revistas y yo, eh, yo pensaba no es que esta especie es es diferente a la que se describe en la bibliografía pero pues bueno, obviamente estos son árboles muy longevos y que tardan hasta 10, eh, 12 años en, en dar su primera flor. Entonces fue como en, en, en 2010 yo este, observé la primera, la primera flor de, de magnolia yajlachi. Bueno, así la conocen en mi comunidad, magnolia yajlachi. Y bueno, como pueden ver, pues aquí está el árbol con las flores. Este, mi papá junto a un, uno de los árboles que sembró y... Pero bueno, este, hasta en 2010 yo, no, hasta en 2012 yo tuve contacto con el doctor José Antonio Vázquez. Entonces yo le comentaba, mire doctor, es que en mi comunidad hay esta flor, estuve revisando porque hay otra especie eh, similar que la conocen como tal, este, magnolia mexicana. Y le digo, he revisado, eh, se parece a magnolia mexicana, pero yo estoy segura de que es una nueva especie. Pero como siempre, a veces muchas personas piensan que es fácil escribir una especie, pero el problema es este, tener toda la información que uno necesita, del, bueno, desde cuánto mide el árbol, cómo son las hojas, cómo son las flores, cómo son los frutos, cuál es el tamaño, cuándo producen sus frutos, cuándo es la época de floración, entonces para... Para reunir toda esa información, pues se lleva un proceso eh, un poco largo. Bueno, al menos a mí me tomó, este, al menos 10 años para poder describir a esta especie o poder tener toda la información que, requer, que requería para realmente decir, esta es una nueva especie para la ciencia. Bueno, este, y curiosamente, pues yo la verdad tampoco nunca me interesé más de, de conocer si me quedé con la parte de de que en la casa de mis hermanos había estos dos árboles, pero yo realmente no sabía si en campo había, este, había estos árboles, ¿no? O había, este, individuos en, eh, individuos silvestres. Entonces, este, lo que me me puse a cuestionar realmente de dónde salieron estas dos plántulas que mi papá trasplantó. Entonces empecé a investigar. Le dije, papá, necesito ir al lugar donde está el árbol padre. Y me dices que el árbol padre ya murió, solo quedan los hijos. Y este, encontramos de estos dos individuos en, en campo. O sea,. <coughs> Son los únicos dos individuos que hay en campo ahí en San Juan Cuquilavijanos, y fue como se empezó a documentar desde los individuos de campo la cuestión de la forma de las hojas, el tamaño, el primer botón floral, el primer botón floral que está cubierto por una bráctea, la que pueden observar de este lado, cómo es el botón antes de abrir, el botón, el botón en la fase femenina, en la fase masculina, aquí pueden ver los estambres. Entonces, bueno, ya uh, para el 2018 ya tenía gran parte de la información que se necesitaba para poder describir, ya uh, para poderla describir como, como una nueva especie. Bien, entonces, bueno, pero uh, en ese lapso de tiempo del 2010 al 2018, en 2013 se obtuvo el primer material de fructificación, o sea, los frutos. Este, en el lugar, bueno, aquí como, pues, perdón Estos árboles eh, se ubican este, en el lugar conocido como la Chiluguiá O llano de piedra en español Entonces, bueno, en este mismo lugar, en la Chiluguiá, este Pudimos obtener las primeras, los primeros frutos, ¿no? Para poder discernir si realmente esta especie estaba separada de, de magnolia mexicana y básicamente, pues pudimos observar diferencias que nos condujeron a que realmente sí era una nueva, nueva especie. Si pueden observar, no, no sé si puedan observar mucho en la imagen, pero una característica de esta nueva especie es que entre estas costillas que pueden observar aquí, de los polifolículos, hay una mancha como con tuene eh, de color un poco morada. Entonces, y también las semillas, a comparación de la magnolia mexicana, son semillas de color naranja. Entonces, bueno, ya dijimos, no, este sí si es una especie nueva. Empezamos a tomar la medida de los frutos y empezar a documentar ya más la información específica que requeríamos para pues, poder y empezar a, eh, a escribir el manuscrito. Finalmente, también otra de la información que se aporta con esta nueva especie es que también conocemos que. Eh, es una especie que necesita ser polinizada, pero hay aquí un problema un poco complicado y es creo que este, mucha, mucho ocurre en nuestra región, no de, de que a veces vemos una orquídea que nos parece hermosa o yo veo esta magnolia que me parece preciosa, la saco de, de su área, de, de su hábitat natural y la trasplanto en mi casa. ¿Qué pasa? Pues obviamente este... La, las especies tienen determinados polinizadores que muchas veces no los vas a encontrar en casa sino las vas a encontrar en su hábitat natural y justamente esto fue lo que pasó con magnolia, con magnolia y ajlachi porque los, las flores que se dan eh, en la casa de mis hermanos no presentan estas manchas, lo que quiere decir es que esta especie eh, no tiene ahí sus polinizadores y por lo tanto desde que sembraron hasta el momento nunca se ha podido germinar una plántula, por lo mismo porque no tiene los polinizadores que requiere para poder este, pues, reproducirse. Estos escarabajos corresponden al, al, a un género que se llama ciclocéfala y provocan este daño para poder entrar a la flor y llevarse el polen e ir polinizando otras flores. Bueno, este, entonces, como les comentaba, en septiembre del 2018 se obtuvo una comprensión suficiente de la variabilidad de los frutos, flores, ¿no? De, ah, y además, pues bueno, este, la parte que también estaba un poco fuerte ahí era investigar en qué otras localidades de, de la región Chita este, se daba... Este Magnolia, eh, Magnolia y Ajlachi. entonces empecé a investigar eh, con, los, con las personas de varias comunidades y entonces sí se supo que estaba en la comunidad de Tanete de Zaragoza, había un árbol, en la comunidad de San Juan ya hay otro árbol, este en la comunidad de Santa María de Sogochi, otro otro árbol, este, entonces fue así como empecé yo a documentar la información y para ello también requería obtener material para poder comparar y decir, no, pues todas las especies, eh, todos los árboles que están en estas comunidades corresponden a la misma especie. También tuve que hacer revisión de especímenes de herbario. Este, también... Eh, bueno, y también para poder describir una especie, pues necesitas una descripción morfológica. Y para ello, pues yo requería de pues, flores recién cortadas, frutos también recién cortados, para poder ilustrar eh, específicamente cómo eran las, eh, cada una de las características de, de este árbol. Y pues bueno, también hay un criterio para evaluar la, el estado de conservación de esta especie, si se encontraba en categoría de riesgo o no se encontraba en ninguna categoría. Y esto te lo da a partir de cuántos individuos hay en ciertas localidades, cuál es su rango de distribución, cuál es su rango de separación entre cada una y entonces se obtuvo también pues el estado de conservación. Y también pues consultamos otras bases de datos para ubicar las otras especies de magnolia. Eh, ah, bueno, también se me olvidó comentarle que para Oaxaca esta sería la tercera especie registrada de, del género magnolia. Es el tercer registro. Y como les comentaba ahorita, para poder realizar este, eh, la ilustración de, del nuevo ejemplar que... Eh, se describe pues se requería de material fresco como pueden observar aquí la flor este el fruto las semillas y bueno el punto era representar cada una de las características de la de la especie y bueno ahora porque bueno este después de evaluar la categoría de riesgo de esta especie de magnolia y Ajlalli, pues podemos concluir que es una especie endémica de la Sierra Norte de Oaxaca, eh, eh, la, se encuentra catalogada en peligro crítico, ¿por qué en peligro crítico? porque ya les había comentado eh, solo la podemos encontrar en la comunidad de San Juan Vijanos, ah, se me olvidó, San Juan Yatzona San Juan Yae, Santa María Sogochi y Tanete Zaragoza hasta ahorita lo que se tiene documentado es que en la comunidad de San Juan Yatzona es donde se encuentra la mayor este, población ¿no? en donde hay mayor número de, de árboles y pues bueno, aquí podemos ver el mapa de la distribución de, de magnolia y ajlachi, los puntitos son magnolia y ajlachi, los que pueden ver acá. Y las otras dos especies que, que anteriormente se habían descrito, que es magnolia de castroi, magnolia macrocarpa, y por lo tanto, como les comentaba, este es el tercer registro de la familia magnoliace y en particular del género magnolia para el estado de Oaxaca. Y pues bueno, ¿a qué se debe su nombre? no Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué Magnolia Yajlachi? Este, Magnolia Yajlachi o oh, Yajlachi, eh, mi comunidad significa flor de, de corazón, entonces nosotros quisimos ponerle de tal forma de respetar pues básicamente cómo se conoce dentro de la comunidad para que no se pierda el interés, ¿no? Y eh, flor de corazón porque, perdón, flor de corazón porque posible, posiblemente hace referencia a la forma de un corazón en cuanto a los botones y frutos. Y bueno, también algo interesante, ¿no? Siempre creo que las redes sociales en algunas partes nos contribuyen a conocer más de lo que no sabemos. Este, justo cuando yo estaba en el proceso de descripción de la, de la especie, este, estoy en la página de fotografías de la de la sierra juárez de oaxaca entonces este, empecé a ver fotos en esta página sobre el uso pero a mí me impresionó muchísimo porque si pueden observar aquí son las andas donde llevan